Animal Crossing voy a poner No suena a nada, eh Estamos yeah. entrando, eh Estamos entrando, 10 segundos tienes Long Winter se llama Pones no Rust Animal Crossing nada. y te sale, el primero ¿Y está guapo o qué? Pff, yo vi vídeos Es que no sé, a mí la vista esa desde arriba no me mola mucho Ya yeah. Y menos para shooters y cosas de esas Ya ves eh, De tampoco. dónde hemos salido Ah, estamos no me... cerca de dormitorios Podemos ir para allá si quieres, del tirón Llevaremos los primeros Poder. La puta música He cruzado para arriba, eh Voy a lootear la casa esta mientras Voy, voy ¿Esto qué es? ¿Qué cojones he cogido? <risa> ¡Dios, chaval! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? He cogido una cosa gigantesca Weapon Repair Kit ¿Eh? Eso cuesta pasta, eh Un kit de reparación de armas Tiene mil Ah, de... vale, ya sé qué es Eso lo vendo, chaval Yo no lo voy a usar Se me rompe un arma, la tiro La toma por culo no, la vendes, tío, al frente. O la vendo. Habrá peña, ¿eh? Yo voy con arma tiro a tiro, no me había dado cuenta. Habrá bots, seguro. ¿A cuál quieres ir? ¿A esta o a la siguiente? Mmm. Diría que la siguiente. A mí me mola más la siguiente también. No, no, me, a mí me mola más esta, pero aquí es más probable de que vengan players. Eh, vamos. chetos, por el tema de la marcada Vamos a la siguiente del Tiri Si no ha llegado ya, ¿sabes? A ver, por el spawn que teníamos, yo creo que somos ¿Puertas? los primeros Yo creo... Silencio, silencio Está arriba alguien Va Vamos al otro edificio, rápido No, hay, hay otro spawn más rápido, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué hijo de puta Vale, muerto Eras cabe? ¿eh? Sí, sí Eh, nos, va, nos van a... Eh, escóndete un poquito, porque ahí... O está sea, el player del otro edificio, apuntándote No, era solo para pillar la pipa ¿Pero le ¿lo has looteado todo? No ¿Estaba abierto? Cuidado, creo que viene, eh ¡Oh, Creo que le he dado Está abajo Voy a entrar Otro player aquí al fondo tiempo a meterme a vida o qué puse Vale, muertos dos players Estoy fulminando, eh A mí que no queda nadie porque tengo aquí un loot de enfermos, eh Voy a ver. Voy a armar llevar este, ¿sabes? No, no le di me viene peña para atrás. Mira qué arma llevo, eh. es una M4? ¿Una M4 modificada? ¿Otro muerto? ¿Pero, pero, pero, ¿Qué te está pasando? No sé, estoy modo trae tío. Me tiene que dar gente, eh. Mucho más peña andando Cúrate, cúrate cuando puedas Lo malo que no absolutamente nada, eh Cierra puerta y lootea Me looteo a este de aquí Si me deja Las chapitas, tío, que nunca me las llevo. Este lleva el mochila tocha, me lo voy a llevar también. ¿Nivel 11? Sí, sí, sí. Los cargadores, esto no creo que me valgan. Yo tiraría a tu mochila. Vale, no, no, es lo que has hecho. Yes. Es que el que lleva las balas de la M4 esta o la MPX está fuera, tío. Vale, tengo otro, tío. escucha he escuchado. andando por fuera. lo he visto. Vale, está sangrando. Vale. Qué buena cabrón. Sí, modo trajejar, eh yo creo que es, es... no es player, creo. ¿Qué? ¿Pero que has desayunado, tío? ¡Madre mía, polla! <risa> no tengo balas, eh. <risa> tengo que ir a lootear al tío de fuera. <risa> y Celeste Hype te dice, le doy suerte. <risa> sí. Es eso, puede ser, eh. Madre mía, qué forma de lootear más fea estoy teniendo aquí, eh. Pero es que necesito sus balas. Dios chaval. Dios lleva tres cargadores, eh. Nice. Ah, ah es la mierda, MPX, mierda. tío, modificada. ¿Está más grande? ¿Qué? No, es igual. Es igual, pues... pero en negra, eh. Para ciertos mapas es mejor. Igual. Yo metería tu mochila la ver que te la negra y te coges la negra. ¿Que te cabe, eh? Y cuando eso revisa cuánto vas de peso. Si supera los 30 kilos y 31. Te cuesta 31. bueno, muy bien. Yo creo, si sí, mientras Lo que me es... mientras ir para... tirándome ya, eh. Yo con esto voy más que contento. Me voy a meter algo de vida. ¿Qué tengo? No tengo nada. Puso un poco de la fac ya está. Y me piro. ¿Qué salidas tengo? No me las sé, eh, creo. ¿El qué? CB013. ¿Tú sabes alguna de estas? CB013, CB011. Claro, cabrón, me sé todas las de aquí. Sigo, me tengo que pillar por aquí, ¿no? Pegado a la valla, a lo mejor. A ver, la última no la veo por tu cámara. La última salida. La, la última la tengo... En... ¿Cuál es? CB112. Me eso mata, me mata. Funkes. Había un campero ahí. Joder, chaval. Ah. Yo no sé todo lo que he matado, pero está guapo. A mí me con... Si me pego, me da igual. Yo creo que dos players... Ah, no, un player, tres scabs. El player, el TTV. Tú, voy a ver si está en directo. No, no, no, lo, lo he mirado yo, eh Ah, ¿sí? Joder, estaría <risa> no, guapo